¿Y eh, qué pasa? Que tengo corazoncito, mm -hmm. eso no es nada, que estoy enamorado, eh, he quedado con una. Mm -hmm. ¿Unas horas más tarde? Porque qué me miras así? Mm -hmm. Nada, que estoy morado, mm -hmm. ya sabéis cómo son las chicas, ¿no? Mm -hmm. No nos hemos discutido, la cita ha ido muy bien. Mm -hmm. Lo que pasa es que después, cuando se iba, la han atracado unos matones. Y yo, pues claro, me he ofrecido voluntario para ayudarlos. Mm, pero ellos se han pensado que venía a rescatarla y me han dejado con... Mm, estos matones ya no son lo que eran antes. Te dejaban colaborar. Mm, feliz día de San Valentín. Chati, si ves ese vídeo no me hagas caso, lo decía de broma. A un... que sea un demonio y quiera dominar el mundo y gobernarlo yo te quiero y vendré a rescatarte no dejaré que nadie aparte de yo te haga daño mm. esto también es broma